Creía que ya estaba libre Que mi problema ya estaba De la vida, y ella está el papi, y ya ve, ha sido mentira.